¿Y Rosely? te ¡Ay que... sí! ¡Ay sí! Juguemos al dedo. Juguemos qué probabilidad, ¿ya? ¡Oh! me vas a hacer? Ya, sí! Oye, como ya sé que a ti no te gusta el mar. Bueno, no, no es que no te guste, es que te da como que miedito, ¿no? Ya. Bueno, aquí, en este hotel, hay una piscinita natural de agua. Pero viene del mar. Ya. Ahí no te vas a jugar, pues mayola. Pero mira, mira cómo haces. Se me lleva. No te va a llevar. Ya, jugamos qué probabilidad hay de que te metas allí en la piscinita Ay, de agua. La cuenta de atrás? La piscinita de mar. Ya. Ok. La cuenta de tres. 1, dos, tres. Dos. dos. No, eso no se vale porque lo dije <risa> Armas. Ay, está bonito Ahí tienes el caminito Ay, voy a la mano. No, Espérame Es que, vean, es que está difícil este camino Ahí hay un caminito Ahí, No es un caminito no, a Oye, no te vas a ahogar. Bueno, está bien, cumpliste, cumpliste. <risas> la madre de hoy, eh? Sí, bueno, está bien ¡Ay, ay! ay espérate. Ahora como tú y me hiciste jugar la probabilidad Ahora yo te tengo un retiro Yo tiempo quiero jugar! No, a ver, no sea, no sea así. Ok, A ver. ¿Qué tengo que hacer? Eh, a ver. Si sí, tú dices el mismo número que yo digo, porque así consiste el juego de la probabilidad, ¿cierto? Ya. Baja comer un poquito la arena. Solo la puntita, ¿ya? Siempre te dicen solo la puntita de gente. Fuerte declaración, eh. Ok, este. Ya. Yeah. A ver, ya, que ¿Empezamos? empezamos. Un, dos, tres, sí. uno. Ya, ya. Ahora, te toca. Ay, Dios. Yo el no voy a estar en mi cuita. Ahí hay pisadas, No sé. No la hay, a ver, Creo mucha. que toque a Charly. Sí. ¡Ah! ¿Sí? Ya, ya me